Este año a este acto sobre la inauguración del curso académico de la UNED de la Atención de Castilla de la UNED 2011-2012 eh, y también a la entrega de los diplomas a aquellos alumnos que han conseguido finalizar sus estudios en el pasado curso, el curso que terminó. Eh, agradecer por supuesto la presencia del señor director de la UNED, de los Fuentes, eh, al profesor que interpretar la conferencia seguidamente, y eh, bueno agradecer se me viene de la memoria eh, la, la evidencia, el acierto la claridad de vidas de aquellas personas, aquel ayuntamiento y aquella asociación de empresarios principales culpables entre comillas de que hace ya eh, la febrera de 21 años tuvieron eh, la iniciativa de propiciar la presencia de la UNED en esta localidad eh, una, una iniciativa que nunca agradeceremos lo suficiente y que ha servido para elevar obviamente el nivel cultural de Caspe y de su entorno permitir eh, que hubieran muchos licenciados y dar un marchamo de excelencia a, a, a Caspe porque contar con una extensión de la UNED es eh, decididamente un privilegio y me vais a permitir eh, un apunte personal eh, antes lo comentaba con el señor director que yo también tengo un, una cosita aquí en la decoración especial hoy porque hace muchísimos años, no quiero recordar cuántos también fui durante un año profesor, entre comillas, de este centro de introducción al derecho para el profesor. Por lo tanto, es un punto más de, de esta cuestión especial que me merece este acto. Eh, sin más, eh, doy la palabra al director Don Señor alcalde, profesor Crespo estudiantes, amigas y amigos. Es una gran satisfacción para mí estar otra vez en Casper, celebrando un año más este tradicional acto académico en el que damos a conocer a sus ciudadanos la tarea que desarrollamos y los logros de nuestros estudiantes. La Universidad Nacional de Educación a Distancia está inmersa en el proceso de implantación de los grados y esta adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior supone un gran esfuerzo para los equipos docentes de las facultades y escuelas de la sede central y una enorme complejidad técnica y organizativa para toda la comunidad universitaria. En la UNED tenemos asumido que nuestra metodología debe incorporar todos los avances tecnológicos que se vayan produciendo en materia de comunicación y estos avances implican modificaciones profundas en las relaciones profesor-alumno, modificaciones que también recogen los planteamientos de Bolonia, transformando el antiguo sistema de enseñanza en uno en el que se enseña a aprender, basado en una mayor implicación del estudiante, en el uso de metodologías docentes más activas y en el seguimiento más personalizado del estudiante por parte del profesor. La UNED Caspe está to totalmente involucrada con estos planteamientos y para adaptar su actividad académica a las nuevas directrices de nuestra universidad estamos realizando un esfuerzo en inversión tecnológica, un esfuerzo en formación tanto de profesores como de personal administrativo y un gran trabajo de organización y de coordinación para optimizar recursos con la UNED Catalyuz y otros centros cercanos. Nuestro objetivo, y hasta ahora lo estamos cumpliendo, es que todos los estudiantes matriculados en los grados tengan asignado un profesor-tutor para atenderles, resolver sus dudas, realizar el seguimiento de sus estudios y la evaluación continua, en unos casos presencialmente y en otros a través de la red. Quiero manifestar públicamente mi agradecimiento al colectivo de profesores por la dedicación y profesionalidad con que atienden a nuestros estudiantes y por el esfuerzo que están realizando para adaptarse a esta nueva situación. La peculiar estructura de la UNED, articulada en dos niveles, la sede central en Madrid y los centros asociados distribuidos por toda España, permite a las instituciones locales, ayuntamientos y diputaciones un conocimiento cercano y con detalle del servicio educativo que prestamos ...y de la función social y vertebradora del territorio que la UNED desarrolla. La Diputación de Zaragoza y el Ayuntamiento de Caspe... ...constituyen el soporte necesario para garantizar la continuidad de este proyecto. A ambas instituciones quiero agradecer el apoyo... ...que en todo momento ha recibido este Centro Universitario... ...en la seguridad de que esta colaboración... ...no será cuestionada por la saludable alternancia política que es consustancial a nuestro sistema democrático. En Calatayud estamos desarrollando el proyecto Hermes, que es un programa que ofrece una propuesta de integración universitaria para la población inmigrante. Consta de dos acciones principales, la Oficina de Orientación a Inmigrantes en Educación Superior y la realización de un curso de preacceso para inmigrantes mayores de 25 años. Este proyecto es una iniciativa de la Fundación General de la UNED que lo coordina y financia. La responsable es la profesora Laura Orbán. Las principales acciones que lleva a cabo esta oficina son informar y asesorar sobre gestiones académicas y homologaciones de títulos convalidaciones, etc. y orientar al inmigrante para que identifique el itinerario profesional y laboral más adecuado a su perfil. El curso de preacceso consta de cinco asignaturas cuyas tutorías se retransmitirán a través de la red y comenzará a mediados del próximo año. Este curso es gratuito y se concede un premio para los que obtengan mejores calificaciones que consiste en la matrícula gratuita para el curso de acceso oficial y el material didáctico. Queremos que la UNED de Caspe se integre en este proyecto para dar oportunidad a los inmigrantes de la zona a que participen en este programa. En CASPE, el curso académico lo iniciamos el martes 18 de octubre con un incremento sustancial en el número de estudiantes matriculados en los títulos de grado, 147, que junto a los matriculados en las licenciaturas en extinción, másteres oficiales y cursos de acceso, hacen un total de 242. Una vez más, quiero destacar la eficiente labor de las personas que se encargan de la administración y biblioteca de este centro y su ejemplar compromiso con los estudiantes. Y por supuesto, doy mi más sincera enhorabuena a los alumnos que van a recibir hoy el diploma y la insignia de la universidad por haber terminado sus licenciaturas o por haber superado el curso de acceso a la universidad. Ellos son la razón última de nuestro trabajo compartir hoy su alegría y la de sus familias, nuestra mejor recompensa. Vuestro paso por la UNED os ha marcado ya para siempre, la formación que habéis recibido y sobre todo vuestra capacidad de trabajo y disciplina os ha preparado para obtener el éxito que merecéis. Buenas tardes. Vamos a dar la palabra seguidamente al doctor don Antonio Crespo que nos va a impartir una conferencia que va por título Los Juegos Perversos de la Mente Inconsciente. Don Antonio Crespo se licenció en Psicología por la UNED en el año 1987 cursando sus estudios en el Centro Asociado de Cartayuz. Finalizada la licenciatura accedió al Departamento de Psicología Básica de la misma universidad mediante una beca predoctoral que le permitió defender su tesis doctoral en el año 1992. Desde su incorporación a la UNED ha concursado diversos puestos docentes hasta que en 1994 tiene una plaza de profesor titular. Su perfil investigador ha estado tradicionalmente vinculado al ámbito de la cognición humana en general y al de la atención y la percepción en particular. Una parte importante tanto de su trabajo en centros tanto nacionales como internacionales como de sus publicaciones científicas, están dedicadas al estudio de los mecanismos del movimiento visual En este contexto, y desde hace tiempo, ha dirigido su interés al estudio de la atención visual mediante el registro de los movimientos oculares y el cambio pupilar. En la actualidad es profesor de Psicología de la Atención del Grado de Psicología y del Máster en Investigación en Psicología impartido por la UNED. En el contexto de la gestión académica, ha sido director del Departamento de Psicología Básica Segundo, y desde hace un año, vicedecano de Calidad, Innovación y Tecnología en la Facultad de Psicología de la UNED. Por eso, respondo cuando quiera. estudiantes, público asistente queridos amigos esto para mí es un placer es un doble placer estar aquí primero porque uno tiene raíces aragonesas y cuando uno ya no reside en Aragón y le llaman desde Aragón pues siente como una especie de orgullo dentro que canta la J y siente así la J pues uno parece que siempre hay una J dentro del corazón y el segundo el segundo motivo de orgullo es que pues un estudio en la UNED, como ha dicho el, el señor alcalde, y cuando viene al centro pues donde estudio, pues siente un doble plazo. ¿no? Es su alegría la que, a la que le devoro. En los próximos minutos que yo esté con, usted, eh, con ustedes, pues les voy a hablar de algo que yo sé que es muy sugerente, y es sobre el inconsciente. Y claro, esto siempre. Suscita cuanto menos determinadas eh, interpretaciones no sé si ¿no? pero seguro que en la mente de muchos de ustedes haya ciertas cuestiones sobre si ese... nos van a interpretar los sueños ¿No? o si yo digo tal frase van a saber realmente qué es lo que yo tengo dentro de mi mente sin que yo lo, lo, lo exteriorice ¿no? o sea, todo este tipo de todo este tipo de eh, de tópicos yo los llamaría tópicos están bastante fundamentados pues, en lo que ha sido una de las tradiciones más clásicas en el estudio de lo que son los mecanismos inconscientes, que ha sido el psicoanálisis. Y por aquí, pues haya muchas personas, especialmente estudiantes de psicología o cualquier otro asistente, por pura vocación, por puro interés, pues que se han devorado pues, unos cuantos libros de, de Sigmund Freud o de Carl Jung o de algunos otros psicoanalistas famosos. Y tal vez piense que vamos a ir por esa línea pues no vamos a ir por esa línea. Pero no se preocupe que no les voy a frustrar. Van a tener ustedes también unas experiencias muy bonitas, por lo menos yo creo que son bonitas. De hecho, las personas que me han estado instalando la presentación, me las han estado viendo, tienen todavía sus dudas por algunas cosas. Y el camino que vamos a coger realmente, eh, no va a ser el camino del psicoanálisis, y yo les voy a explicar por qué. El psicoanálisis fue una corriente, que realmente tuvo sus orígenes, pues, los estudios pioneros de, de Sigmund Freud el estudio de la neurosis estuvo vinculado fundamentalmente al estudio de pacientes clínicos y la estructura cognitiva que, que Freud planteó, muchos probablemente lo conozcan, una estructura pues, establecida en donde había unos procesos unos mecanismos, una mente consciente en donde bueno, pues uno eh, disponía de todos sus conocimientos en los que podía actuar eh, de forma propositiva, de forma cognitiva pero luego se entendía el inconsciente como una especie de, de receptáculo, una especie de pozo en donde todos los, todas las represiones, todo aquello que parece que no encajaba adecuadamente en, en lo que era eh, una idea social, una idea política determinada, parece que había que, que esconderlo. Eso evidentemente, pues según los, los primeros psicoanalistas, no era susceptible de estudiar de forma directa, sino que había que acudir lo que eran por ejemplo los lapsus, en el lenguaje es decir, ahora mismo hemos pasado una campaña electoral y, y esto es como cuando eh, es un candidato de un partido determinado enaltecido ante las masas en un mitin de repente de forma no voluntaria en lugar de pedir el voto para su jefe de filas pide el voto para el jefe de las filas contrarias, ¿no? diciendo un nombre contrario eso creo que ha pasado en esta campaña eso no quiere decir que se haya cambiado bando sino que algo ha pasado por ahí adentro que rápidamente, pues bueno, ya ha salido el otro nombre ¿no? eso pasa frecuentemente a ustedes les pasa muchas veces cuando ustedes confunden un nombre con otro, por ejemplo ¿no? dirigiéndose a una persona por su nombre y de repente le cambian sin saberlo por qué, le llaman de otra manera ¿no? eh, estas concepciones fluidianas tal diciendo de una manera estudiarlas a través del lenguaje natural Hay, había otras eh, estrategias que son las que probablemente mejor conozcan ustedes también era a través de los sueños lo que se dio, dio llamar la interpretación de los sueños ¿no? entonces eh, muchos eh, pacientes en casos de neurosis eh, se entendían que a través eh, de la canalización de lo que ellos soñaban expresaban determinadas pulsiones internas y el terapeuta tendría, tenía que analizar eh, el significado concreto de, que, de, de lo que ahí se, se produce el problema del psicoanálisis es que fue una, ha sido una corriente muy prolífica especialmente en el campo de la psiquiatría y de la psicología pero cuando la psicología dio un paso más adelante y adoptó un método científico lo que eran las posiciones psicoanalíticas entraron en dificultades entre otras cosas porque muchas de las propuestas del complejo entramado teórico psicoanalítico es muy difícil de someter a contrastación. en la psicología científica durante cerca de 50 años el psicoanálisis estuvo descartado y de hecho yo recuerdo cuando yo accedí a la universidad pues ahí en el año 82 llevar a un departamento es decir, hablar un poco de psicoanálisis en ese momento hasta te miraban un poco más y claro, en plena ebullición de toda la psicología cognitiva y del experimentalismo pues parece que a uno ahí como queda un poco raro ese es uno de los motivos por los que de momento vamos a aportar a no ser que hagamos alguna puntualización a lo largo de la sesión con el tema del psicoanálisis pero el segundo de los motivos es más importante y es que en los últimos desde los años 50 la psicología introduce ya el método científico y se produce un cambio en lo que es la orientación teórica la orientación teórica dominante en el estudio de la mente ha sido lo que se llamó la psicología del procesamiento de la información y curiosamente la inspiración ahí han sido los ordenadores es decir, se ha entendido a la mente como una especie de ordenador que igual que el ordenador pues hace sus cálculos internos metemos información por un teclado saca la información en pantalla pues bueno, algunos psicólogos empezaron a pensar que tal vez la estructura cognitiva del ser humano podía ser análoga a un ordenador y ahí fue el inicio de todo lo que se denominó la corriente de la psicología cognitiva del procesamiento de la información que ha llevado hasta nuestros días y recientemente en los últimos 20-30 años con todas las aportaciones que ha habido en el estudio de estructura y función cerebral ha desembocado en lo que es la neurociencia cognitiva el estudio de la neurociencia cognitiva en los últimos 20 años ha sido impresionante nos ha aportado muchísimos conocimientos y en la actualidad el estudio científico de la conciencia y los mecanismos no conscientes es donde se está desarrollando y hay muchísimos fenómenos que les puedo garantizar que son tan curiosos como los que en su momento trataban los, los, los psicoanalistas ¿no? y algunos de ellos, pues yo los he traído aquí yo los he llamado juegos, vamos a ver, pues cinco juegos ¿no? los cuales yo les voy a pedir también su implicación en algún momento y sobre esos juegos pues bueno, habrá gente que verá los fenómenos, otros no los verán luego los aclararemos y daremos una explicación de por qué está pasando eso básicamente en todos ellos hay una actuación de mecanismos de, mecanismos, de procesos que son totalmente eh, inconscientes y que están fuera del plano de lo que es la experiencia subjetiva que tiene la persona este es un poquito el contexto en el que nos vamos a, a mover pero independientemente de que nosotros adoptemos una eh, visión psicoanalítica o adoptemos una visión eh, pues más propia de lo que es la neurociencia cognitiva actual todas, absolutamente todas las teorías eh, que estudian el procesamiento cognitivo absolutamente todas, tanto el psicoanálisis como con las aportaciones más, más recientes parten de un principio toda la información que hay en el medio se recibe simultáneamente hay una parte de la información que accede a un nivel consciente y cuando algo accede a un nivel consciente el sujeto, la persona puede informar verbalmente de lo que está experimentando y sobre esa información que él tiene se pueden planificar acciones voluntarias pero eso solamente es una mínima parte porque por debajo de esa parte consciente hay un límite, una frontera, que es un umbral. Tenemos toda una parte que le podemos llamar no consciente. Y en esa parte no consciente se recibe mucha información en el medio. Pero curiosamente de esa información las personas no son capaces de, de transmitirnos verbalmente qué es lo que están experimentando, qué es lo que están sintiendo. Luego vamos a ver muchos ejemplos. ¿no? Pero aunque ellos no son capaces de decirnos qué es lo que sucede en su interior, vamos a ver cómo eso sí que está influenciando en sus conductas. Básicamente, si se dan cuenta, adoptemos una posición teórica o adoptemos otra, los mecanismos son los mismos. Es decir, hay una serie de fenómenos que están bajo el umbral de la conciencia y esos fenómenos están afectando nuestros comportamientos de una manera un tanto mecánica. Ahora veremos, veremos cómo se puede hacer esa disociación entre el consciente y lo no consciente, y veremos por supuesto eh, pues explicaciones eh, teóricas justificadas científicamente pues tanto del campo de la psicología experimental como de la neurociencia y veremos también una serie de alteraciones eh, que se dan en pacientes con daños cerebrales muy curiosas que nos están aportando muchísima información sobre el funcionamiento de los mecanismos cognitivos endoconstitucionales eh, y finalmente de toda esta información que nos lleva hay otra parte de información por debajo del triumbral que los psicólogos llamamos el umbral objetivo en la que por mucho que la recibamos no se procesa es decir esta es la cantidad de información que tenemos del medio que solamente una mínima parte es la que realmente nosotros somos capaces de elaborar el resto se procesa pero queda almacenada en la parte no consciente por así decirlo, lo que los psicólogos llamamos preatencionalmente, antes de prestarle atención y luego hay otra tercera parte otra tercera categoría de información que simplemente está en el medio pero que no somos ya capaces de, de recibir no nos hace. muy bien, pues partiendo de este esquema general que es el que vamos a manejar a lo largo de la, de la conferencia yo les voy a empezar a proponer un primer juego probablemente algunos si hay alumnos de psicología aquí que seguro que hay algunos, seguro que lo van a conocer aquí, el que los conozca estén un poquito así callados no... No descubran las cosas y el primer juego es muy sencillo y muy fácil aquí hay unas barras de color y la tarea es muy sencilla simplemente es decir el color el primero empiezan por arriba sería el color rojo el siguiente sería el azul verde amarillo rojo azul verde amarillo rojo azul per perdón eh, rojo azul etcétera lo van diciendo lo más rápido posible es sencillo, no tiene complicación pues Al principio era sencillo ¿no? bueno ahora yo os voy a pedir la misma tarea pero con palabras es decir, lo que me tienen que decir es el color de la tinta con la que está impresa la palabra entonces la primera palabra está impresa en color azul ¿correcto? no les estoy diciendo que me digan la palabra les estoy diciendo que me digan el color de la tinta de la palabra olviden la palabra ignoren totalmente la palabra primera sería azul la segunda rojo, verde, amarillo, rojo azul, amarillo, verde, amarillo, azul ¿eh? intenten hacerlo lo más rápido posible otra tanda de palabras, díganme el color de la tinta de las palabras amarillo, azul, rojo verde, En ¿eh? principio es fácil, y la última tanda venga, el color de la palabra. ¡ay! ¿qué pasó? ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó aquí? ¿Qué ha pasado? El ordenador. ¿El ¿Ha sido el ordenador? ¿Qué ha pasado? Porque una tarea sencilla de repente. Boom, resulta dificultos Y resulta muy dificultoso. Esto es lo que se llama en psicología el fenómeno Stroop. Tiene el nombre de, de la persona que lo, lo publicó por primera vez. A inicio de la primera. En los años 30 del siglo pasado. Y es probablemente uno de los fenómenos más conocidos en psicología y de los que más se ha investigado, y de los que sigue investigando, y se está utilizando, pero continuamente, para demostrarnos cómo existen determinados mecanismos inconscientes de los que ustedes no tienen conocimiento propositivo, pero que están afectando. Miren, piensen por un momento para explicarles el fenómeno. Una tarea en la que ustedes sean especialistas. Hay gente que conduce fantásticamente. Hay gente, cuando escriben en el teclado y el ordenador, al inicio eso era muy difícil, pero ahora ya oh, van ahí. Eh, cocinar. A mí si ustedes me dan una receta de cocina tengo que estar mirando, pero seguro que aquí tenemos cocineros y cocineras expertos que les decimos que nos preparen un fantástico plato y nos lo hacen con los ojos cerrados. Cualquier tarea que ustedes consideren que son expertos, piensen por un momento en esa tarea. Vamos a coger una, por ejemplo. Eh, conducir supongo que la mayor parte pueden conducir aquí. Cuando la primera vez que ustedes subieron a un automóvil, aquello era algo complicadísimo. ¿no? Y si ustedes lo ven, conducir es una tarea pero muy compleja, especialmente al inicio. Uno tiene que saber coordinar los pedales, ahora, ahora hay cambios ya automáticos, pero bueno, cambios manuales, ir cambiando la marcha, mirar que no se pasa con la velocidad, mirar por los retrovisores, que es uno de los grandes problemas que tienen muchos principiantes. Eh, hay una cantidad de habilidades implicadas en una tarea como la conducción que si esa tarea no se automatizara y muchos de los procesos que están implicados no se llevarán a un plano inferior por debajo de lo que es el umbral consciente el nivel de accidente de tráfico se dispararía pero de tal manera que probablemente conducirían media docena de personas ¿qué nos está diciendo esto? hay muchas tareas que originalmente se hacen de forma controlada es decir, la persona tiene que poner todas sus capacidades cognitivas para llevarlas a cabo pero según se va cogiendo experiencia se van haciendo automáticas y el concepto de automático en psicología lo que nos está indicando es que eso está por debajo del umbral de la consciencia. es un proceso inconsciente ¿no? entonces lo controlado es lo que nosotros podemos prestar atención en un momento determinado y sobre lo que podemos actuar y lo automático es algo que nos emerge de dentro no sabemos cómo, pero que nos está afectando ahora les voy a explicar, teniendo en cuenta esto, el efecto que ustedes han visto Miren. todos ustedes han aprendido de pequeñitos a leer y si recuerdan, al inicio, cuando un niño empieza a leer es una tarea muy complicada muy complicada lo que pasa es que con la experiencias o vas pasando el tiempo esa tarea se automatiza la lectura es una tarea automática y los mecanismos de lectura están funcionando todos en un plano no consciente sin embargo yo la tarea que les estoy pidiendo aquí no es que me lean la palabra sino que me digan el color de la palabra y claro aquí hay dos planos está el plano del inconsciente por debajo de los procesos de lectura automáticos ustedes ven arriba la palabra verde y luego azul y lo que hace su sistema cognitivo automáticamente es leer de le forma inconsciente la palabra y la respuesta que les está dando cogemos el primer en verde es una respuesta que es totalmente contradictoria a la respuesta que yo les estoy exigiendo y que ustedes tienen que controlar conscientemente y en este caso es azul entonces como ven ahí una respuesta que se produce en un plano inconsciente se está entrando en competencia con otra respuesta que se está produciendo en, en, un, plano, en un plano consciente. ¿no? Cuando se producen este tipo de incongruencias es donde surgen los problemas, porque en las tandas anteriores, si ustedes se han dado cuenta, el proceso de lectura de la palabra era congruente con el, con el color. Ahí no hay ningún problema. El problema ha surgido aquí, y le ha surgido prácticamente en los mundos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿no? Bueno, pues aquí tenemos una primera una primera eh, eh, aportación de lo que ha hecho la psicología en el tema de lo que son la disociación entre procesos conscientes es decir, procesos que el individuo puede controlar como les dije antes en ese modelo que hemos, que hemos preparado y mecanismos inconscientes que es prácticamente imposible ejercer control sobre los mismos ¿eh? es prácticamente imposible o sea, la disociación entre procesos controlados y y procesos automáticos procesos controlados conscientes procesos automáticos inconscientes vamos a ir con el con el segundo juego el segundo juego es el de la percepción subliminal y de este tema pues también se ha hablado muchísimo eh, en los años 60 había eh, un, en Estados Unidos en New Jersey un, un norteamericano que era Jace Beacarine y que esta persona, pues una vez era publicista, tenía una agencia de publicidad, e hizo un trabajo. Un trabajo, un experimento, durante la proyección de la película Picnic. La película Picnic, supongo que la mayor parte la han visto, en la eh, la dirigió Joshua Logan, y ahí actúa Kim Novak y William Holden, ¿no? Este trabajo probablemente lo han, lo han escuchado muchos, y, y bueno, pues hay muchas interpretaciones, pero la realidad es que. En un momento determinado de la proyección de la película, se introdujeron dos fotogramas: uno que ponía tienes hambre, come palomitas, y otro segundo fotograma que ponía al momento tienes sed, bebe Coca-Cola. Eso o se fue un simple fotograma. ¿Qué pasó en el intermedio de la película? Pues según James Bickery eh, el incremento de ventas de Coca-Cola fue de un 18% y el de Palomitas un 58%. ¿no? En los años 60, esto generó tal furor que dio origen, dio arranque a lo que se ha denominado tradicionalmente la publicidad subliminal. ¿no? La publicidad que, bueno, en principio nosotros no somos conscientes de lo que ahí aparece, pero que parece ser que sí que afecta a, nuestros, a, nuestro, a nuestro comportamiento, al consumo en este caso. Tal es así, tal fue la revolución que, que ocasionó este, este trabajo de James Bickering, que las autoridades norteamericanas llegaron a prohibir la publicidad subliminal. Y en, coincidiendo con la época de Guerra Fría, eh, pues los servicios secretos norteamericanos, la CIA y demás, eh, desarrollaron toda una línea de investigación en este sentido. Pero claro, fue una línea donde las cosas no llegaban a cuajar. Y yo ahora les voy a decir la verdad. A lo mejor algunos la saben, pero es uno de los grandes mitos también que han existido por ahí. Diez años después de hacer el experimento, el experimento nunca se publicó, siempre se comunicó verbalmente, se le solicitaron a James Vicari los resultados y todos los protocolos de respuesta que, que Es decir, cuando los científicos publicamos un trabajo, generalmente pues eh, enviamos a otros colegas envía una revista científica y se distribuye a lo que se llaman los revisores son personas anónimas que hacen comentarios y esos revisores pueden pedir los resultados claro, esto se le pidió a James Vicari y Jace Vicari tuvo que reconocer y lo siento por si alguien no lo sabía que todo fue falso no existió jamás tal proyección no existió nunca eh, un incremento de ventas y lo único que pretendió Jace Bickery fue intentar sobrevivir en eh, su compañía que su compañía sobreviviera en una época de crisis económica cuando esto se reconoció evidentemente para James Vicari pues ya fue el final de sus días como publicista ¿no? pero curiosamente abrió una línea de investigación sobre lo subliminal es decir, sobre la presencia de estímulos que son percibidos por debajo del umbral sensorial o próximo a ellos, ¿no? hemos visto que había un nivel de conciencia un nivel de inconsciencia y por debajo otro nivel de no procesamiento bueno, se trata de que esto eh, se llegue a percibir de una manera próxima al mundo otro ejemplo de percepción subliminal de publicidad subliminal esta estuvo mucho peor hecha pero es mucho más reciente probablemente muchos la recordarán fue en el año 2000 en la campaña electoral de, eh, de los de Bush, dijo, y algo. Hubo una... Hubo una... Eh, hubo una proyección de los... Vamos a ver si no si nos lo oímos otra vez. Hubo una, una, una, un spot de los, eh, de los republicanos de Bush. lo voy a poner más o menos por aquí, ¿no? un spot de campaña en donde en un momento determinado aparece en inglés eh, cuando se habla de las debilidades del contrario, de algo, la palabra rats, ratas. ¿no? Vamos a ver si son capaces de, de Aquí Bush está hablando, no tenemos audio, pero bueno, aquí Bush está hablando de. ahora está eh, contraatacando ¿Y en un momento determinado. ¿Lo han visto? Sí, sí, sí. ¿Eh? Ahí está. Bueno, estos son determinados ejemplos que se han utilizado, pero también tengo que decirles algo. ¿eh? Esa aparición no es realmente una aparición de un estímulo subliminal, porque ustedes lo están viendo, por lo cual no tiene nada de subliminal, de hecho la mayor parte de personas lo ven. ¿no? Entonces, eh, cuando se les preguntó, por supuesto, a los responsables de campaña que esto no había quedado muy bien y tal, bueno, lo que dijeron es que simplemente las letras se descabalgaban desde arriba para hacer los subtítulos y tal, y ahí casualmente caían hay que decir que eh, Gore perdió las elecciones pero desde luego les puedo asegurar que no fue por esto que no fue por eso entonces, si nosotros nos vamos al laboratorio y queremos estudiar la presencia de estímulos y ver si es posible la, la perfección subliminal yo les voy a contestar que sí pero se tienen que cumplir al menos dos condiciones la primera es que el estímulo tiene que ser presentado durante unos milisegundos. Los milisegundos son milésimas de segundo. Un estímulo puede presentado 50 milisegundos, 30 milisegundos, 20 milisegundos, 1 milisegundo. Y existen situaciones en donde las personas incluso tienen capacidad para percibir eso. Si lo perciben ya no es subliminal, ¿eh? Sigue estando dentro del plano de la conciencia. Por eso necesitamos una segunda condición. Y la segunda condición es lo que llamamos los psicólogos en el enmascaramiento. cuando nosotros percibimos un, un estímulo presentamos un estímulo en condiciones subliminales lo presentamos durante un tiempo muy breve, unas milésimas de segundo pero posterior a la presentación del estímulo lo que hacemos es presentar una máscara para que cualquier vestigio que quede de ese estímulo desaparezca es decir, en la retina tenemos una serie de receptores sensoriales, receptores eh, visuales, los conos, los bastones. Entonces la actividad fisiológica persiste a pesar de la desaparición del estímulo. De hecho si ustedes, por ejemplo, efectos de posimagen han tenido muchas personas, están mirando por ejemplo a una figurita fijamente durante un minuto o dos y de repente proyectan la vista ante una pared van a ver esa figura que ustedes están viendo proyectada en, en, a, a lo grande es una, es, una, es una ilusión óptica que está relacionada con las con la, pues respuestas fisiológicas de, de la retina del ojo ¿no? pues entonces para evitar ese tipo de persistencia visual hay que enmascarar una situación, os he traído aquí una ilustración muy sencilla de lo que es un proceso de enmascaramiento visual Realmente aparece una crucecita, un puntito, que es donde la persona tiene que dirigir la mirada para que no se disperse por el resto del campo. Aparecería el estímulo que fue, en este caso una letra, y acto seguido una máscara. Una máscara es un patrón de ruido aleatorio que lo que hace realmente es sobreimponerse sobre el estímulo para asegurar que si nosotros ponemos ese estímulo 3 milisegundos, va a estar 3 milisegundos y el sujeto, suponiendo que lo perciba, solo ha podido percibirlo ese, ese tipo. ¿no? para que vean lo que es una presentación de este tipo voy a ir abriendo mejor porque aquí no está yo he hecho unas animaciones aquí están limitadas las animaciones porque las frecuencias de refresco de los monitores nos, nos limitan lo que es la, la presentación Vamos. esperemos que la mente inconsciente del ordenador no nos falle Antes de la presentación les pone milisegundos el tiempo que están presentando. El tiempo más bajo que va a haber es de 10 milisegundos. ¿eh? Estos son 50 milisegundos. Con 50 milisegundos la gente es capaz de captar un 70 o un 80% de información. Estas son ya de 10 milisegundos. Las presentaciones se pueden hacer mucho más íntimas en tiempo, pero insisto que no podemos proyectarlas aquí porque estamos limitados tecnológicamente pues por la proyección. Las proyecciones son de 60 Hz y 50 Hz y eso nos limita a una tasa de refresco. De hecho, yo hice presentaciones para traerlas de un milisegundo, dos milisegundos, pero no, no se podían. Necesitaríamos un monitor de, de muy alta, de muy alta velocidad, muy alta Pero bueno, el proceso de enmascaramiento de la vista la condición básica que tenemos que asegurar para que las personas eh, pues realmente eh, aseguremos que, que, que les hemos presentado unos estímulos que pueden eh, percibir pero por debajo del nivel de inconsciencia ¿no? esa es la primera pregunta y la segunda es bueno, la percepción subliminal afecta la conducta o porque en el experimento de las palomitas, pues bueno, yo les he dejado un poco de mal sabor de boca. Seguro que había gente que pensaba que era verdad, pero la realidad es que fue un mito. Ha sido uno de los grandes mitos, falsos mitos de la psicología, ¿no? El tema de las palomitas y la porafuera. Pero realmente nos podemos hacer esa pregunta ahora desde una perspectiva mucho más seria, mucho más científica. Es decir, ¿eso influye en la conducta? Es decir, si a una persona le hago una proyección durante 5, 10 milisegundos, 20 milisegundos, un milisegundo, ¿realmente eso tiene alguna influencia? pues la contestación es afirmativa es decir, aunque el sujeto no sea capaz de percibir el estímulo sí que se produce un cambio o una influencia en lo que son sus mecanismos de conducta lo podemos estudiar de dos maneras pues la primera es utilizando medidas directas es decir, yo puedo coger a las personas, llevarlas a mi laboratorio y allí con un taquitoscopio, un taquitoscopio es un aparato una caja grande que presenta los estímulos tiene unas lámparas especiales que garantiza presentaciones muy exactas de un milisegundo, incluso menos y entonces le proyecto, por ejemplo una H o una S y un proceso de enmascaramiento como el que hemos visto y le pregunto, le digo, ¿has visto algo? y él me puede decir, pues no dice, he visto simplemente un fogonazo, digo, vale aunque no hayas visto nada, dime tú qué crees que podrías haber visto, una H o una S, es decir, le obligo a que me dé una respuesta. Entonces, si yo observo después de haberle hecho cientos, mil ensayos, las tasas de respuesta que él me da, si la distribución entre lo que son los aciertos y los errores para los ensayos se mantiene más o menos al 50%, estamos concluyendo, bueno, y matemáticamente aplicaríamos teorías, eh, modelos eh, estadísticas, que la distribución es, eh, se distribuye al azar y realmente pues, nos convenceríamos que el sujeto realmente no está percibiendo nada. Pero veo aquí que aunque el sujeto no se esté diciendo que no percibe nada, pero de repente cuando yo le estoy diciendo señálame, ¿qué crees tú que has visto? H S eso se dispara y vemos que hay una tasa de respuesta favorable, es decir, de aciertos, que puede llegar a un 70 un 80%, hacemos nuestros cálculos matemáticos entonces es que ahí pasa sin embargo estas medidas directas claro no son del todo lo que nosotros utilizamos lo que vamos a hacer y lo que se ha hecho realmente en psicología es ver si existe alguna otra medida por la que podamos realmente sin preguntarle al sujeto saber si eso está influyendo en su conducta y una de las grandes medidas que se han utilizado en psicología y se está utilizando mucho en publicidad por ejemplo es lo que se llama el priming, el efecto de exposición previa, el primar. Es una, un término inglés, un término sajón que ya se ha, se ha popularizado. Y esto es muy sencillo. Yo le voy a pedir a una persona que me diga, le aparece en pantalla, pues palabras. Por ejemplo, me va a tener que dis, eh, discriminar entre, entre nombres, de nombre, pre, nombres, palabras que pertenecen a la categoría de animales o palabras que pertenecen a la categoría de profesión enfermera pues me diría pues una profesión esto me lo diría presionando unos botones profesiones o animales ¿eh? enfermera eh, ingeniero cebra sería categoría de animales etc. bueno, imaginen por un momento que antes de presentarle la palabra yo le presento un estímulo que esté asociado semánticamente con esa palabra por ejemplo, si yo le presento perro, previamente le presento durante 10 milisegundos o menos la palabra lobo, con la que estaría asociado el enmascarado. ¿no? Podríamos hacerlo más bajo, 2-3 milisegundos. Después de que el sujeto me haya contestado y me haya dicho que sí, que perro pertenece a la categoría de animales, yo mido el tiempo que tarda en contestarme, le puedo preguntar: ¿has visto algo previamente? Y él seguramente me va a decir que no. Pero cuando yo analizo el tiempo que me tarda en responder ante perro, cuando yo le he puesto lobo previamente, observaré que es mucho menor, pero muchísimo menor, el tiempo que tardaría en contestarme si yo pongo lobo y le presento enfermero. ¿Qué es lo que nos está diciendo eso? Lo que nos está diciendo el fenómeno del, del priming es que el sujeto está percibiendo inconscientemente el estímulo que yo le estoy presentando durante milisegundos y ese estímulo en el plano inconsciente está activando semánticamente una serie de mecanismos que van a facilitar la respuesta en lo que es el plano consciente cuando él me tiene que discriminar entre animales y enfermeras, ¿no? entre animales y, y categorías profesionales. Este es un ejemplo más que va un poco en la línea del, del fenómeno que hemos visto antes de los colores, de Strug. Respuestas que se están fraguando dentro de lo que es un plano no consciente están afectando a lo que es nuestro comportamiento, sin que nosotros seamos, sin que nosotros seamos eh, pues lógicamente, tengamos una experiencia fenoménica de, de este asunto. ¿no? Entonces, con el tema de la percepción subliminal, podemos concluir que sí que es posible la percepción subliminal siempre que se garanticen unos, eh, unos mínimos, que son los tiempos de exposición y el enmascaramiento. Jace Vicary nunca pudo hacer ese experimento real insertando un único fotograma porque eh, insertando un único fotograma en, en las proyecciones cinematográficas realmente es algo prácticamente imperceptible. Entonces, nosotros lo que tenemos que conseguir es que el sujeto no tenga conciencia del estímulo previo, lo que se llama el prime, el estímulo preparador, pero sí que tenemos que conseguir, suponiendo que existe influencia de los procesos inconscientes, que ese estímulo del que no es consciente afecte a lo que es la respuesta de los estímulos. Esto es un, le digo que es el, el fenómeno del premio es uno de los, de los procedimientos más utilizados en, en psicología actualmente Vamos a pasar, pues, a otra experiencia. Esta es posible que hay personas que la conozcan porque se ha popularizado mucho por internet eh, si la conocen no digan nada Así para los que no la eh, no sepan de qué va pues mmm, va a ser más interesante. bueno aquí hay dos equipos hay dos equipos unos van con camiseta blanca y otros con camiseta negra y se van a ir pasando el valor yo quiero que atiendan solamente a los. A ver, que me paramos Atiendan exclusivamente. Si se nos para, no lo sé. Ahí. Ahí es. Desde este punto, atiendan exclusivamente a los jugadores con camiseta blanca y cuenten el número de pases que hacen. ¿Eh? Simplemente eso. Mírenos de camiseta blanca cuántos pases se hacen entre ellos. Torpe, Cuando esta experiencia se puso, es posible que dependiendo de la distancia que tenga también la pantalla, puedan haber visto el fenómeno. ¿Cuántas personas no han visto el morir? Cuando se, hizo originalmente, cuando se hizo originalmente el vídeo, que se proyectó, es un vídeo de Daniel Seymour, que es uno de los mayores investigadores internacionales sobre el tema, sobre el tema de, de, de, de estudios de atención visual, una persona muy pues, reconocida sí, sí, internacionalmente. Cuando se hizo. Prácticamente el 80% de las personas a las que se hizo la predicción no fueron capaces de ver el ¿Eh? Observen que cuando yo les estaba hablando del priming, estábamos intentando asegurar pues, unas condiciones para que el sujeto no viera allí ni la letra ni la palabra. Pero es que ahora es todo lo contrario. Es que ahora el sujeto, se lo ponemos ahí, pasa tranquilamente... y no lo vemos. Y esto no tiene nada de subliminal. Es decir, y es que ha pasado, ha estado se usa para el medio, ha estado moviéndose y no ha hecho absolutamente nada. ¿no? Bueno, hay otros fenómenos eh, curiosos. Antes voy a... Bueno, este fenómeno se llama ceguera inatencional. Es una ceguera por falta de atención. Es decir, el sujeto tiene la atención ocupada en el número de pases y aunque hay ese. Eh, le se le, pues, le entre otra, otro estímulo al que no está prestando atención evidentemente pasa, pasa, totalmente, pasa totalmente inadvertido ¿no? hay unos trabajos muy curiosos que son los de Mack y Rock en un momento al campo experimental en los que haciendo un trabajo parecido presentaban a los sujetos pues un, un puntito de fijación y la tarea de los sujetos era, pues en una cruz que sale, decir simplemente si el brazo más largo, cuál era el brazo más largo, el horizontal o el vertical. ¿no? Bueno, pues en este caso es el horizontal, esto está expuesto 100 milisegundos, pero en un momento, en, en algunos ensayos, lo que hacía era, justo cuando aparecía la cruz, el punto de fijación, aparecía una palabrita ahí durante 30-40 milisegundos. ¿no? Cuando se le preguntaba a los sujetos después de acabar el ensayo si habían visto algo, prácticamente nadie no había visto nada. Pero luego. Cuando se les daba un test de elección forzada en donde aparecían cuatro pues, o cinco palabras en donde ellos tenían que seleccionar y decía intenta seleccionar porque aparece una palabra no, que yo no he visto nada, bueno, intenta seleccionarlo el 90% de los sujetos, probabilísticamente, marcaban la palabra que había aparecido aunque ellos decían no haberla percibido y cuidado porque aquí, la percepción, el estímulo estaba cerca entre 100 y 200 milisegundos no era nada subliminal tampoco es como el ejemplo del mundo aparecía por ahí pero el sujeto no lo había percibido, no tenía conciencia de haber, de, de haber eh, recogido esa información. ¿no? Es el mismo ejemplo. La tarea del sujeto está ocupada, perdón, la atención del sujeto está ocupada en decidirnos si el brazo horizontal o vertical es más largo y le pasa inadvertido una presentación de un estímulo justo al punto donde está mirando. Porque en ese intervalo de tiempo no da, no hay lugar para hacer un movimiento del ojo, es decir, está todo, aquí se ve más amplio porque lógicamente está menos controlado, pero cuando se presenta en un taquistoscopio no hay un solo movimiento ocular, es decir, el ensayo es que el sujeto mira la cruz aparece 100 milisegundos de 200 y desaparece, no hay tiempo físico para que el ojo se mueva eso quiere decir que la palabra se le está proyectando perfectamente en el centro de la retina en la fobia. y sin embargo él no la percibe, no la percibe, la percibe visualmente pero no es capaz de atender la consciente. Voy a ponerles otro ejemplo. Ahora, eh, quiero que vean esta, esta imagen... Vamos a hacer esto. Quiero que observen esta imagen detenidamente y me digan... Y no funciona la mente del ordenador. No quiere arrancar. Esto pasa por no tenerlo todo preparado antes. Ahora. Bueno, observen esta imagen. ¿Qué pasa? Esta imagen, esta imagen ha generado esta mañana alguien del centro, me ha llamado por teléfono rápidamente diciendo esto se ha estropeado. ¿no? Esto no igual, ¿no? Hay algunas personas que yo creo que han visto algo, ¿no? ¿Pero ha habido algún cambio en la imagen? Bueno, hay personas que supongo que no lo han visto. ¿no? Bueno, yo voy a pasarlo rápido y van a ver ahora el cambio, porque sale, sale, es lo que decía yo, ¿eh? si es un león se nos come, pero. <risa> este fenómeno se llama, también he estudiado mucho por Daniel Simons y Renzi, se llama eh, ceguera para el cambio. El sujeto es incapaz de percibir un cambio en el ambiente y sin embargo se está produciendo ese cambio estos estudios son muy curiosos y tienen una importancia adaptativa muy grande porque eh, hay situaciones en las que la apariencia que nosotros tenemos es que tenemos una percepción de la totalidad de la imagen es decir, nos vamos, vemos un bonito paisaje y creemos que tenemos conciencia de todo lo que allí sucede pero sin embargo somos incapaces de percibir cambios y ahora les voy a mostrar otro que es muy curioso. ¿Eh? Imaginen por un momento la tarea de los controladores aéreos que están en, los, en las pantallas de radar. Es una tarea que exige una gran carga de atención. Y los cambios, eh, no sé si han visto alguna vez una pantalla de radar, bueno, pues aparecen los puntitos, una especie de vectores que son los aviones que se van desplazando. Pero esos cambios se van produciendo pues, muy despacio y el controlador tiene que estar atento de toda la pantalla de todos los tráficos donde están recibiéndose ¿no? entonces, tener incapacidad para percibir un cambio puede ser desastroso en un momento determinado conduciendo, por ejemplo muchos cambios que se producen en el ambiente conduciendo, un despiste y una salida no lo vi bueno, esa expresión es, muy es que se me echó encima, no lo vi eh, estaba ahí, no lo vi como ¿eh? este tipo de cuestiones eh, el tema de la fiebre para el cambio y de la ceguera inatencional que hemos visto anteriormente el del de, de, el de chimpancé el trabajo de Mackey nos están diciendo que eh, realmente la experiencia subjetiva que nosotros tenemos de ver eh, el ambiente como, con una riqueza estimular de la que nosotros somos capaces de controlarla es también una es, hasta cierto punto es una ilusión porque luego cuando se producen cambios en la escena las personas llevan a ser terriblemente tan terriblemente torpes como que se han hecho estudios ya eh, por reales vamos a ver si lo localizamos por aquí en los que ya no en los que cambiemos de un trocito de la, de la pantalla y pongamos un, un, un edificio o cualquier otra cosa vamos a ver si es, está? hay que cerrar primero que teníamos abierta Aquí está. Bueno, esto es un, una grabación de un trabajo experimental de campo en el que hay una persona en un campus universitario, lo van a ver, que le pregunta, si no es un turista que le pregunta. Yo tengo la cámara de fotos.